El Ministerio de Propaganda tiene el orgullo de presentarles el anuncio del preguntas y respuestas, han pasado tres años desde que se creó este canal y por lo tanto hemos alcanzado esta grandiosa cifra que a comparación de otros canales no es nada, pero para The Kindu es mucho y para celebrarlo Hemos decidido hacer esta iniciativa donde tú dejarás una pregunta debajo de este video y de Kindu en persona te la contestará. 100% garantizado, aplica en restricciones. ¿Qué esperas? Deja tu pregunta ahora ya. La pregunta puede ser sobre lo que tú quieras. Del espacio, de la humanidad. E incluso del pan con jamón que te comiste en la mañana. Y el sopenco de aquí te la tendrá que contestar sí o sí. ¿Aplican restricciones? Gracias por ayudarnos a llegar a esta cifra. Sin ustedes no sería posible. Y gracias por vernos.